Grabando para Scorpi y Freddy Mercury al volante en 5, 4, 3, 2. ¡Ay, hermana! ¿No sabes el gustazo que me da gustazo? Eh, eh, eh. Ay, hermana, no sabes el gustazo que me está... Oh, Esto de jotear no es fácil Hoy hay video épico En este asiento no ha subido una leyenda más chingona, sí Somos amigos de los Chiquitititos, güey Vamos en el mismo pinche Kindergarde juntos Le enseñé a cantar, a tocar el piano La rata también, ¿por qué no? A esa la aprendió solito La rata la... Pero la rata esa sí la aprendió solito De mis mejores compadres Seguro ubican la canción del Wee we Wee Wee Wee Rack You. Dame, como réplica. Sí. Eh, oh. Hermana, ¿no sabes el gustazo de estar aquí contigo? Oye, no cualquiera le doy entrevistas, ¿eh? Ay, sí, los medios de comunicación son tan difíciles hoy en día. Con las redes sociales ya todo puede estar en tu contra. Cualquier tuit o insta-story, la gente lo usa para darte la espalda. Ay, los medios de comunicación son difíciles hoy en día. Con las redes sociales ya todo puede ser en tu contra. Cualquier tuit o insta-story, la gente lo usa para darte por la espalda. Ok, ahora en español, ahora en español. Un gusto, pinche Freddy Mercury, para ti estar aquí al lado de este, el, pinche... es, el, el lado es Para mí un gusto estar a tu pinche lado, lo que digas, y después ya te traía ganas, y voltea a Freddy Mercury co coqueteándote, de conocerte, no estés pensando cochinadas, pinche Freddy Krueger. Un gusto para... Sí, todo un pinche placer, un gusto para ti estar aquí. O sí, todo... Ah, ¿cómo esto? Ay, todo esto es un pinche gusto, un placer para ti, el estar aquí al lado de un dios. Pero sí, la neta es que ya te traía ganas, güey. De conocerte, no pinche, no, pinche cochinote, ¿por qué me ves con ojos de deseo pinche Freddy Krueger? Hermana, no sabes el gustazo estar contigo, no a cualquiera le doy entrevistas. You are my best friend. Aquí puedo ser yo mismo, muero que la gente me conozca al verdadero Freddy Mercury. Ábranse, perras, que ya llegó la reina. Por eso me caes bien, güey, me gusta tu pinche actitud. Seguro, seguro todos piensan que eres así de bien pinche, mamón, pero eres a toda madre, güey. Porque hay gente que dice que eres a caga, Mario, payaso, güey? Seguro son pinches periodistas de mierda que siempre te andan preguntando de tu vida privada, ¿no? Gente tan chingona con unos entonces como Bob Esponja, como Tim Turner, como... Timmy, Timmy Turner. Como Timmy Turner, como el burro de Shrek, como el pinche Memo Aponte, todos con tientotes, güey, así, güey, como. Todos con unos pinches tientotes, así, cabrón, güey, son leyenda, güey. Ya te estás poniendo medio calenturiento, güey, mejor vamos a cantar una canción. ¿Qué rola quieres echarte? Pues me encantaría esta, la de Eternamente Bella de Alejandra Guzmán. Ay, me encanta, vamos a cantar. <risa> Ay, sí, los medios de comunicación son difíciles hoy en día. Con las redes sociales ya todo puede estar en tu contra. Cualquier tuit o este story, la gente lo usa para darte por la espalda. Y entonces después el escorpión dice... Yo prefiero que digan de frente y eso para evitar malentendidos. Ok, después es mi línea. Ok, perfecto. Repito después de mí. ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero! ¡Lero! ¡Lero! ¡Lero! ¡Lero! Gente tan chingona con unos dientotes como Bob Esponja, como Timmy Turner, como el burro de Shrek. Todos con unos pinches dientotes así, cabrón, güey. Son leyenda, güey. Qué bueno que no les hiciste, la verdad. Sí, sí, sí. Temía que si me los operaba perdiera mi icónica voz. Ay, sí, ya entendí que voz a soy. Me gusta el humor mexicano. Todo lo toman en doble sentido. Oye, tengo miedo que cualquier cosa que diga aquí lo usen los medios en mi contra. En la tele o en la... Radio Gaga. Espero que ahí le metan algo. Wey. No canto como Freddy Mercury. Ay, hermana. Si te dijera cuántas cosas me han entrado por ahí. Ahí es que es muy importante. No tienes límites. ¿Sí? Mínimo me usas condón. No. No tienes límites, cabrón. Por Pero por lo menos usas condón, güey. ¿A, a, ¿A capela? No, no mames. No, yo no... Lo... No, no pinches mames, eso es para, para... No, no pinches mames, eso es para morras, güey. Yo no, güey, yo no le doy esas chingaderas, güey. Este es mi pinche pelo así de chingón, mira, sedoso, güey, del bueno. No necesito ponerme... No, no, no necesito ponerme esas mamadas. No pinches mames, lo único... Que... Lo que uno tiene que hacer por likes. No pinches mames, lo... No. Híjole, de... híjole, de... cabrón. No pinches mames. Lo lo que uno tiene que hacer por tener likes. ¡Ay, claro! Me encanta Aritha Franklin, David Bowie, Pedrito Sola, los TikToks de Erika Buenfil... Ay, ¡Buenísimos! ¡No me pierdo ninguno! Pero Hendrix es mi mayor inspiración. ¡Ay, qué difícil resulta complacerte, Scorpi! ¡Ay, hoy en día es tan difícil competir contra el reggaeton! Hoy en día es tan difícil competir contra el reggaetón. Como diría mi Pepito Aguilar, ya no hay músicos como los de antes. Si tu nombre no te mama el culo. No mames, pinche. Pin, no. no mames, pinche poeta, cabrón. ¿Ves, güey? Esa es calidad en la letra, güey. Tiene sentimiento, tiene arte, amor. ¿A poco no te gusta que te mamen el culo? Ay, Scorpio, hablas tan bonito que yo necesito inspiración. ¡Enfermera! Seguimos, Scorpi. Aquí, como reiterando los chistes de que siempre canta sus canciones, quería poner la de culero. La de. En tu película, en tu película dicen que siempre fuiste culero, culero, ¡Cularo! sí, güey. Ay, muero porque la gente conozca al verdadero Freddie Mercury. ¡Ábranse perras, ya llegó la reina! Ups, no, personaje equivocado. Ese es Hendrix, amigui. Es una leyenda de rock. Eso es lo que todos creen, pero te voy a decir algo, darling. Mucho de lo que viste es como ficción. Me gustó final el re... Eh, de eh, de eh, baby. Uh. Ahora es que lo, lo traduje. Perdón. Nada más si quieres, nada más canta Somebody to Love. Que hasta habla de un pinche mocoso llorón que nadie lo quiere. Estoy escribiendo mamadas como... tú escribiendo mamadas como... Te diría, te diría que te la laves y te la cuides, pero creo que ya es muy tarde. Solo cuídate, cabrón. Y te diría que te la laves y te la cuides, pero pero como que ya es medio tarde, güey. Si nada más, pues pásatela, chipón, güey. Tú ya hecha de madre. Qué bueno que no está cerca ese culero, si no ya me hubiera, ya me hubiera acá, sí, acá, ¿no? ¿No es algo misógina esa canción, cariño? Ah, no, pues ¿por qué misógina? Probablemente le estoy pidiendo a la de Michelle que no esté disponible, si no algo así, algo así sería. Sí, yo te quiero y te quiero meter el pito. No, no, no, no, el peluche en el estuche. Ay, ya te extrañaba, amiguis, qué contenta me la pasé. Ay, que se repita más seguido, pero ahora nos subimos en mi bicycle. Bicycle y te doy un tour por mi mansión. Quack, quack, quack, quack. I want to refree. I want to refree. I want to refree from your natural yourself, Such so self is fire in you. I want to break free. I want to break free No me juzguen, no canto como Freddy Mercury ¿Qué tal la pelucaza? Mm. I want to break free Me parezco a la niña del aro ¡Eso mamona! ¿Estoy grabando? Sí Segunda Vamos, tres, dos Quisiera que me dijeras una y otra vez, te quiero baby, te quiero, y siempre te querré con esa lengua extranjera, que me ablanda las piernas, que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé, que besas con quemaduras, de veneno y miel, que me has cambiado, no hay duda, lo sé también y me gusta. Mm, vamos a cantar algo que me guste. ¡Eternamente bella, bella! ¡Ay, qué difícil es cantar a Alejandra Guzmán! ¡Otra vez! ¡Eternamente bella, bella! ¡Ay, Scorpi! Traje algo que te va a gustar